Clases de español. ¿Cómo saludar? Empezamos por decir hola. Hola. Contestación, hola. Yo me llamo María. ¿Y tú? Respuesta, yo me llamo James. Yo me llamo Carla. Tú te llamas José. Él se llama... Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Yo tengo 16 años. ¿Y tú? Yo tengo nueve años. 9. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Si fueran chicas, ellas, nosotras, vosotras, ¿quieres aprender los números? Vamos allá. Los números son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelve a escucharlo y repite. Seguimos. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En la próxima lección veremos más números. Ahora vamos a aprender a describir personas. Contento. Contento. Triste. Triste. Alto. Alto. Bajo. Bajo. Rubia. Rubia. Morena. Morena. Contento y triste es con el verbo estar alto bajo con el verbo ser rubia morena con el verbo ser él está contento ella está triste Juan es alto Carlos es bajo ella es rubia María es morena y tú cómo eres